en la primera eh, diapositiva, esta es la producción fotovoltaica en, giga, en gigavatios hora eh, que existe en Extremadura. Y, llamativamente, a partir del año 2011 no ha habido ninguna variación. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe, como todos sabemos, a que si no recuerdo mal, desde esas fechas ahora ha habido ocho cambios normativos distintos, eh, todos en perjuicio de las energías fotovoltaicas. Evidentemente, si la producción no ha cambiado, la energía o las, eh, el número de megavatios instalados tampoco ha cambiado. Y de igual manera, desde el año 2011, no se ha producido ninguna nueva inversión en Extremadura. Pero no solo en Extremadura, sino, si os fijáis abajo, también en España. El histórico de la estación en España es 4.674 megavatios cuando el resto de Europa, cuando nosotros somos el país del sol, eh, toda Europa viene a buscar el sol a España, no hemos avanzado nada y ellos continúan avanzando en energía fotovoltaica. En el año 2015, en Gran Bretaña, eh, nuestros mayores consumidores de sol, el mayor índice de turistas es anglosajón, que tenemos en España, han, han instalado 4.000 megavatios. Alemania, que las horas de sol, como sabéis, son... Menos de la mitad, que si tiene España 1.400 y Francia 1.100 megavatios. Como todos sabéis, todo esto fue gracias a la inversión que eh, realizaron, en particular en Extremadura, unas 4.600 familias eh, que en el año 2007, y alentados por eh, el propio Ministerio, eh, realizaron estas pequeñas inversiones hasta juntar ese volumen importante de megavatios. Pues todos esos cambios normativos que se han producido nos han llevado a la ya tan nombrada inseguridad jurídica que ha hecho no solo que no haya familias que sigan invirtiendo, sino también empresas. Y eh, nosotros, de Pierre, creemos que esto hay que revertirlo, ¿eh? que el Gobierno debe tomar parte en este asunto importante y ya como opinión personal no eh, favorecer las energías renovables eh, si no las creen convenientes, pero por lo menos que definan claramente cuál es su posicionamiento, porque ahora mismo no sabemos eh, si las protegen, si no las protegen, si las atacan, cuál es el futuro de las energías renovables en España, no lo sabemos ni sabemos hacia dónde va. Eso permitiría eh, el tener claro una política sobre energía, el poder realizar estas inversiones. Porque actualmente ya se ha demostrado que la inversión en energías renovables hace que sean autofinanciables. Es decir, ya no es más caro producir megavatios con energías renovables que con energías fósiles. Y todo eso, gracias a la inversión y al riesgo que corrieron, esas 4.600 familias extremeñas junto con las 62.000 españolas eh, que eh, promovieron la tecnología para llegar al punto que nos encontramos. Curiosamente, la distribución de esas instalaciones en Extremadura pues es muy uniforme, no hay una zona que haya mal, ni por infraestructura, ni por comunicación, ni por riqueza, porque dentro de España, que es el país del sol, Extremadura una de las comunidades... ...que más sol produce y es ideal para la instalación de estas energías. Y aún así, como hemos visto, este proceso de inversión y de desarrollo se ha parado. La directora general también ha hablado del balance o del mix energético, mejor dicho, eh, en Extremadura. Los datos son llamativos. La producción eh, de eh, energía en Extremadura... Viendo aquí con el consumo, la demanda en gigavatios, que estaría en 4.809, junto con la producción que hemos tenido en gigavatios en el 2015, es desorbitada. Y luego hablan de que en Extremadura no hay solidaridad, de que aquí solo pedimos y pedimos para la sanidad y pedimos para la educación y pedimos para las infraestructuras y no aportamos nada a España. Pues ahí está lo que aportamos, ¿eh? Un montante importante de gigavatios por el que no recibimos absolutamente nada. Es también relevante destacar la instalación, como ha dicho la, la, la directora general, eh, en energías renovables de la, todas la, las modalidades existentes. Así como conclusiones de lo que he dicho, eh, pues podríamos ver estas seis. Extremadura es rica en energía, aporta energía y es solidaria, asume riesgo que han venido impuestos, porque eh, las condiciones iniciales no eran las que tenemos ahora. Se han cambiado de forma unilateral por uno de los intervinientes, sin contar con el resto. Extremadura no ha podido elegir su mix, debemos actuar. Ahora sí podemos. Ahora. En la situación en la que estamos, con los conocimientos que tenemos y el desarrollo tecnológico, podemos presionar para que nuestro oro, que no es el petróleo, que no es las infraestructuras, que es el sol, realmente tenga su peso en la producción de energética y económica de Extremadura. Extremadura es un especial para un renovable por su tremendo potencial solar. Reincidir en lo mismo. Extremadura, su oro es el sol y tenemos que incidir en ello. Porque las pruebas tecnológicas han sido derribadas por miles de familias fotovoltaicas españolas y extremeñas que ahora reclaman seguridad jurídica. Seguridad jurídica, que además quiero decir que eh, los tribunales españoles han legalizado. ¿eh? Con la última sentencia del Tribunal Supremo en la que, eh, hablando eh, llano, el, lo que, por lo que rechazan nuestras reclamaciones es porque teníamos que haber previsto que la Administración podía cambiar de opinión. ¿Eh? Señores, creo que eso es legalizar una ilegalidad, que es la inseguridad jurídica. El fruto de ese esfuerzo debe ser local y social, empresas, familias. Quienes realmente han provocado que la tecnología esté donde está no han sido las grandes empresas, han sido esas 62.000 familias. No hagamos ahora de que eso se beneficien solo las grandes empresas como se está pretendiendo, sino socialicemos eh, esas energías, porque además vienen del de sol, que no es propiedad de nadie. La fotovoltaica es un activo irrenunciable como vector de desarrollo de nuestro territorio en cualquiera de sus modalidades de forma de producir, desde autoconsumo a grandes parques. Aquí siempre estamos esperando que venga la General Motor o otra multinacional de ese tipo a instalarse para que solucione los problemas de recursos económicos. Pues tenemos el mayor recurso, que es el sol. Invirtamos en él, pidamos que nos garanticen esas inversiones y sigamos progresando en esta transición energética que para Extremadura sería muy beneficiosa. Gracias.